Hey. No me va a matar, quiero darle todo a mamá. El dinero se lo puede quedar, a mí no me hace falta ya. Hey. A mí no me hace falta ya. Hey. ¿Cómo que me puedes hablar con ese descaro ya? Si tú no me querías para nada. Pensando en ti y en todo lo que escribí Nadie me consuela si tú no estás aquí Me siento mal sin ti Siéndote sincero puedo decir Que nadie pudo ser mejor que tú Y que cuando amanece no sé si eres tú No te recuerdo pero me siento bien Porque ya no estás conmigo y me siento al cien Y muy completo, I love you pain. Siempre te lo digo y nunca miento Las pastillas me quitan el estrés Pero es un juego en el que a veces pierdo Nunca siento y me detengo Porque en mil palabras soy correcto Y no lo intento, el dolor es cierto No lo comprendo y ando lento, ey Como que me puedes hablar con ese descaro ya? Si tú no me querías para nada, si tú no me querías para nada, sé que puedo sentirme solo, pero a veces salgo de lodo sin modo, ya no quiero nada. Ey. Salta una parte de mí, pero no te lo puedo decir a ti. Y no clara, ya lo vi. Me sentí mal, eso sí. Ey. Eso sí. Ey. Sin razón hice lo que hice tarde para arrepentirse. Ya lo hice, ya lo hice. Ey. Ey. Espero recuperar todo lo que me diste. Ey. En mi vida, no me dejes sin salida Puede costarte una vida Si que perro no me siga Ey Perro no me siga hey. Alguna vez Pero sé que podré tenerte Otra vez, y otra vez hey. Sin memoria No te puedo creer hey.